Hola a todos, aquí el Ale comentando sobre un vídeo que voy a llenar una casa toda de dinamita para matar todo lo que hay dentro. Y estoy con Tomás. Bueno, y vamos a llenar la casa de TNT y están todos los sonidos aquí metidos. A ver... No vaya tan rápida pues si no se traba. Mira todo eso, loco. Esto, todo, todo, todo. Por Dios, como si Como si paramos unos Bueno, eh, vamos a poner eh, la dinamita. Quita todo, ah, quita hay... todo, quita todo. No, no. Si sí, en mi caso, ¿qué más ha jugado así. No, la qué? dinamita está en.. Eh, no, eh, en no, en Rusty. TNT. Okay. También es tan torche. No, pero eh, para explotarlo tiene que ser eso. Mm -hmm. Señores, vamos a colocar TNT por todos lados. Está en el mapa extraplano. Llénalo a los locos. Por, por más rápido. Más rápido sea la la explosión yo siempre lo que hago es llenarlo todo de allá arriba para abajo hola guapo ya está de campeón yeah. this is Mander. Ah, y se me olvidó grabar. ¿Epaña? y se me olvidó grabar un gameplay sobre un, un zombie con una armadura de diamante. Que eso no se ve todos los días. No, da igual, llenarlo todo completo. Que, que sea un huequito nada más. Ojo. Pasa. Pasa, espera, espera, espera. Ah eso <risa> de todo, todo. Hey, ahí que ¿Vale, te ahí no le dije solito lo pone ahí te queda por johnny por... <risa> no, no, no no no te queda fatigado en el rincón right, vamos? vamos a dejar aquí un caminito ¿te agüita Te voy a matar eh no se nos cuenta Sí. En Igual. cuanto a YouTube, a ver. dale like y te coño, si les gusta, eh, son nuestros primeros eh, son nuestros primeros vídeos o sea que tampoco claro. burle, ¿eh? Bueno, tampoco primero, porque hubo comentarios y eh, retira de andas. y yo sí, luego me lo doy, bueno. eh. perdón, sí. Por. Tú, Somi, me toca y te toco, señor. <risa> te toca y te toco. Esta coño. ¿Eh? Y después vamos a grabar un vídeo sobre el mapa mob. Map of de Black Ops 2. Para la Inde Play 3. Fíjate tú. Y me da ayuda y a Vamos a mejorar la Bloner Hard. ¡Uy! Yo eh, sabía que yo estaba jugando con colega y me tocó la nueva ¿no? ¿cómo se llama? Blonerhall. Y me la tocó dos sí. veces. Y lo tenía eh, mejorado y mejorado con la mierda. Con la mierda No. Con. con la lápida. Otra, esto se me quedan ahí en medio. Mira, te vas a quedar tú solito porque yo sé que tú eres muy buena. ¿Sabes? Tú y yo nos llevamos muy bien. ¿Eh? <risa> Ciérralo todo, ciérralo todo para que se queden ahí. Ahora, cuando terminas, cuando termines mi compañero, bueno, mi compañero no, mi mejor amigo, que un crack. Eh, eh, tú, cerdo, pa' adentro. Pues mira ¿no es que me quedé yo, ¿eh? Mira <risa> que llené todo, mi mejor amigo, todo lleno de dinamita, bueno, no, no. Ahora me lo voy a hacer a mí y ya verás ¡Oh! lo que ahí yo te queda así. Cierra ahí. No, uh, por ahí, por otro lado, por otro lado. ¡Ahí se queda! Uh, uh, ¡What the fuck! No, ya salió. No, no, no, no, no, no lo puedo. Bueno, no. ahí se queda. ¡What the fuck! Yo creo que estoy... Vale, ya, es el... ya está, ya está. Ya, ahora mi turno. No. No, no, no, no es para una cosa, me, tío, me, una entero, cosa. un segundo. Quita, perro, tú pa' adentro. ¿Quién está? ¿no? Pues venga, sal conmigo, sobrevive conmigo. Cierra ¡Guau! Wow. ¿Eso qué? ¿De diamantes? ¿Pasa? Ahora es mi turno. Espera, espera, espera, espera, espera. Espérate. Ahora... es ¿Eh? No, no, no, no, no. Mira, pasa. Ahora es mi turno. Ah. Espera, acá Gracias. Une. Ahora voy a llenar todos los bordes de dinamita, ¡Ole! espero que les guste el video suscribíos, dale like solo con sus amigos y ya veréis la función va a volar en mil pedazos en mil y un pedazo no, va a volar en mi manera de morir y bueno, tenemos información sobre Paco 2 de, que del 23 de, no, de, de mañana hasta el 29 eh, podéis votar cuatro, eh, cuatro mapas eh, dos van a ser elegidos bueno, cuatro mapas no cuatro Camuflaje. Cuatro camuflajes nuevos para pa las armas de la dos, podéis botarlo y solo dos, eh, podéis comprarlo Y no me acuerdo muy bien de los nombres, pero uno de ellos, no sé, eh, uno era cómic, otro era de, de dragón y otro era... Pues, en, con escamas doradas, un arma con escamas doradas o algo así, un um, camuflaje y el otro ya no me acuerdo señores, dentro de poco vamos a volar todo jajaja, X de, de, de, de Aria claro se en... o sea, como si tuviéramos en. no sé vale, vamos a poner la, la, antorcha, la antorcha de arriba. no, resto. no, pero por fuera, que está fuera no, por dentro porque está ya rodeada 3, 2, 1... Ah. Ok, tengo que ponerlo bueno, al lado Pues lo hace mi mejor amigo. Oh, bien, okay. bien mira Ponlo justamente al lado de la dinamita. Una, nada más. Una, o llénalo todo eso. visto, visto, dorito bonito, ahí, ahí, ahí, ahí. Oh, guapo guapo. Bueno, ponlo ahí, ponlo ahí. Esto lleva tu nombre. Esto lleva tu nombre. Esto lleva tu nombre. Dale, dale. What vamos, what the fuck ahora explota todo ahora trabarse oh. se está trabando loco se está trabando y mira cómo se queda loco, une, ni kilómetros de la redonda oh vaya, se me ha metido pero bueno bueno chicos esto ha sido por hoy y si os ha gustado darle like que eso me motiva a mí bueno, adiós Adiós chicos, aquí presentador.